Y, por ejemplo, cuál ¿cómo es la forma en que vos resolvés los conflictos ah, en tu vida, en tu vida diaria? ¿Cómo no resuelvo los conflictos? Bueno, una cosa es resolverlos como profesional y otra cosa es resolverlos en mi vida diaria, ¿no? Y, a ver, primero, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto, no? ¿No?